Para que nos quede así, el centímetro de costura. Nos queda de 12 centímetros, acá están las medidas exactas y de ancho 4 centímetros. Para doblar y pasar costura. Acá ya lo tenemos previamente cortado, ya te lo muestro. Acá tenemos previamente cortada la blusita, parte de la blusita, con su patrón. Acá están las medidas, pueden colocarlo en un pliego de papel, estas medidas que están acá. Esta es una modificación extraída del patrón básico. Acá está la parte delantera y esta la parte trasera. la parte trasera le hicimos una pequeña abertura de 6 centímetros. Acá tenemos las mangas. Las mangas tienen medida de 8 por 22. Toma nota, acá tenemos las dos. A la punta le hicimos un redondez para que quede más bonito. Para la faldita de la blusa, el complemento de esta blusa tiene 50 por 29. Y tenemos dos, la parte delantera y la parte trasera. Ahora sí, vamos a armar esta bella blusa para el conjuntico. Colocamos las partes delanteras así, hacia adentro y pasamos costura por los hombros a las mangas le vamos a realizar un zig zag por el orillo por el contorno del ruedo a ambas mangas los hombros fíjate ya está cerrada la chaquetita también realizamos el orillo como ruedo al, a la manga en ambas mangas también realicé una costura alta, en puntada alta para luego alar el hilo y colocarla acá en la manga. Vamos a colocar la camisetica así, la parte principal, la parte derecha. Vamos a alar el hilo, lo vamos a hacer a la medida de la manga, de la sisa. Vamos ahí alando, poquitos ruches, no tanto, y no quede muy, muy exagerado, así de a poquito. Y lo vamos a colocar así, buscamos la parte principal, será esta, la colocamos así de cara, buscamos la mitad y dejamos un centímetro para comenzar a pegar la manga. Vamos a dejar un centímetro y pasamos costura. Esto mismo lo vamos a realizar de este otro lado y pasamos costura en ambas mangas. Este es un modelo muy fácil de realizar. Ropita de casa para nuestra pequeñita, para nuestra bebé, para que tú lo hagas tú misma. Este paso a paso es muy útil para ti, amiga. Ya tenemos las mangas. Ya le pegamos su manga. Fíjate cómo queda. Queda muy bonita. También realizamos un zigzag y dejamos el centímetro de costura antes de comenzar a pegar este faralao o Esta manga queda muy bonita, amiga. Anímate a hacer este bello conjunto para niña. Ahora, después que ten, de tener esto así con sus mangas, vamos a colocar en esta parte de la abertura una pequeña franjita de 2 centímetros o centímetro y medio, como refuerzo a esta parte, pero al final de esta abertura vamos a hacer así: vamos a recortar medio centímetro de ladito, así inclinadito también de este lado de ambos lados esto para que se da mejor cuando le vamos a colocar el refuerzo en costuras rectas acá tenemos un refuerzo fíjate está cortada al sesgo y la vamos a colocar así la parte principal la vamos a dejar hacia adentro de cara fíjate para que se observe mejor la colocamos así y vamos pasando costura con mucho cuidado, poco a poco, hasta llegar acá. Luego de llegar acá, recortamos el excedente de tela y luego hacia adentro vamos a doblar, reafirmando la costura, doblando hacia adentro, Medio centímetro y vamos a pasar costura por todo el doblez hasta llegar acá. Después de hacer ese procedimiento, vamos a hacer lo mismo, pero en el cuello o en el escote. Cortamos también unas franjas al cejo. Dejamos un centímetro hacia afuera, así colocamos la tela de cara en la parte principal. Y vamos por todo el contorno hasta llegar acá. Luego hacemos lo mismo, doblamos el centímetro, reafirmamos la costura, doblamos por esa costura un centímetro hacia adentro y pasamos costura. Ya lo hacemos. Ok, Amiga, ya coloqué el refuerzo en el cuello también en la parte de la abertura. Fíjate qué bonito está quedando este bello vestido para niñas. Ahora sí vamos a colocarle la parte del vestido el complemento acá lo tenemos tenemos dos, dos franjas o dos rectángulos de tela fíjate cada una mide 22 por 50 ambas tienen la misma medida la colocamos así de cara o oh, no primero vamos a colocarla así vamos a colocarla vamos a buscar la mitad del vestido Vamos a la mitad y hacemos un pequeño corte. De esta manera identificamos las partes que estén totalmente iguales. La parte de atrás la identifica la abertura. Vamos a colocarla así. Para que se haga aún más fácil el trabajo para que tú lo puedas realizar tú solita. Ubicamos la parte principal y la colocamos así. De cara vamos a colocarle también la, la pequeña marca que identifica la mitad. la parte principal la colocamos así de cara hacia adentro ambas ubicamos las partes del de pequeño corte que hicimos y vamos a colocar un alfiler luego vamos a pasar costura buscamos la esquinita y vamos a ir haciendo unos pequeños ruches también lo podemos hacer como lo hicimos en la manga haciendo una costura con la puntada alta de la máquina, luego jalamos el hilo y de esta manera vamos a obtener los ruches. Los colocamos acá y pasamos costura. También en la parte trasera hacemos lo mismo, ubicamos la mitad de la, del rectángulo de tela, hacemos también un pequeño corte y lo colocamos así, buscamos la parte principal, también la colocamos acá en la mitad, fíjate. Colocamos un alfiler justamente a la mitad, buscamos la esquina y también realizamos los ruches y pasamos con De esta manera quedan ya la falda, el complemento de este vestido, fíjate cómo quedan de bonito esos ruches. También realizamos un zigzag. De este lado, en la parte delantera, también ya colocamos la falda y nos queda así. Ahora vamos a pasar costura por los laterales, la colocamos así y vamos a pasar costura por el centímetro que dejamos de para la costura. Colocamos las costuras juntitas y pasamos costura, también realizamos un zigzag en ambos lados. En la parte baja hacemos un dobla de un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno del ruedo. Acá en la parte superior del vestido, en la parte trasera, en la abertura justamente, vamos a colocar una pequeña costura acá con una puntada invisible para cerrar un poco más esta abertura y vamos a colocar un botón. Para el ojal del botón doblamos una tirita, pasamos una costura y esta la vamos a doblar así, y la vamos a colocar en la parte de adentro, a la medida del botón, como su hoja Ya lo hacemos. Amiga, ya coloqué el ruedo, hice un dobladés, luego otro, y pasé costura por todo el contorno del ruedo y nos queda de esta manera. Fíjate, nos queda muy bonito. También colocamos, por supuesto, la costura por los lados, por los laterales. Tomamos el centímetro que dejamos de costura, pasamos la costura también hicimos un zig zag si te guías por nuestro paso a paso amiga te va a quedar igual, muy bonito fíjate acá en esta parte coloqué la tirita la doblé y le hice unas puntadas a mano también coloqué el botón, este es el ojal y nos queda de esta manera no precisamente tiene que ser un botón grande, puede ser pequeño también puedes realizar esta camisetica de cualquier tipo de estampado, queda muy bonito, también lo puedes combinar, la pechera en blanco, rosado, esto estampado, muy bonito. Ahora vamos a hacer el complemento a esta linda camisetita con un hermoso short de un color a combinar, te muestro el patrón, fíjate, acá lo tenemos previamente cortado, la parte delantera y la parte más larga de tiro, la parte trasera acá están ambos lados este short tiene unas medidas el cual puedes colocar en un pliego de papel y te va a quedar igual una línea vertical de 26 centímetros una de 17, luego bajas 1.5 haces una curva y luego le agregas estas cantidades que están acá, te va a quedar igualito vamos a colocarlo por acá y vamos a ver la parte principal la tenemos de cara hacia adentro y vamos a pasar una costura por la parte media también en la parte delantera luego de realizar esta costura realizamos la parte inferior la unimos y también unimos los laterales ya vamos a pasar costura después de recortar la tela guiándonos por el patrón pasamos costura por los lados por la parte central también por la parte inferior le realizamos también un zig zag y nos queda así de esta manera nuestro chorro. por supuesto la parte más corta para adelante acá en adelante y ahora sí en la parte del borde de la gota le vamos a colocar un zig zag o un overlock también en la parte superior para luego colocar una costura de un centímetro un centímetro porque la elástica que le vamos a colocar es fina, si le colocas una elástica un poco más gruesa, vas a dejar más también depende el largo que le vas a colocar ok, después de colocarle el zig le vamos a colocar la cinta elástica de medida, vamos a suponer para acá para la bota, lo dejamos así vamos a tomar esto esta medida así dejando un espacio para que al cerrar la elástica y colocarla acá, nos quede del mismo tamaño. Esta será alrededor de 25 centímetros. Acá está el 25. Doblamos para obtener de esta manera las dos. Vamos a recortar. Y cortamos el doblez de esta manera obtenemos las dos la podemos le podemos pasar una costurita y después de colocar el overlock o el zigzag la vamos colocando de una vez vamos doblando y vamos realizando una costura por todo el contorno de igual manera en la parte superior de la cintura Vamos a colocarle la cinta elástica y esta va a ser de 40 centímetros. 40 centímetros, igualmente doblamos, hacemos una costurita y la vamos colocando después de colocarle el zigzag o el overlock, así. Sin tocar la elástica vamos haciendo esa costura hasta llegar al punto de partida. Ya lo hacemos. Ok, Amiga, ya colocamos la cinta elástica en la parte inferior del short fíjate cómo queda muy bonito también lo hicimos en la cintura con el mismo procedimiento doblamos un centímetro y medio colocamos la cinta ya en forma, la, en forma de círculo y colocamos la costura Nos queda de esta manera podemos identificar claramente la parte delantera que es un poco más corta y la parte más larga, la parte trasera espero que te guste amiga el proyecto del día de hoy son unos hermosos trajecitos para niñas para para la casa o para cualquier tipo de ocasión, espero que te guste, no te olvides de suscribirte al canal para ver más bellezas para bebés, más conjunticos que te van a llenar de alegría a ti y a tu bebé. Bueno, amiga e.